¿Qué tal Perrunes? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso te voy a enseñar una aplicación la cual te permite usar tu celular, sea de iOS, sea Android, como cámara webcam para tu stream. La puedes agregar a OBS sin ningún problema. Mira cómo. Te vas a ir a tu navegador de confianza y vas a colocar irium webcam. La primera opción irium.com es la que tenés que descargar. Aquí vas a descargar si tenés Windows, si tenés Mac y demás. Acá en mi caso es Windows, descargar para Windows. Guardar como es un archivo .exe, lo descargan donde ustedes más prefieran. Esperamos que descargue, abrir archivo le damos que sí. Obviamente se va a instalar en la PC. Aceptamos los términos y condiciones. Aquí te dice cuántas cámaras vas a usar. En mi caso, una, un celular solo. Puedes usar hasta dos. Yo no, perdón, hasta cuatro. Puedes usar hasta cuatro. E instalamos el te dice estar. O sea, iniciarlo. Le damos que sí. En este caso, vamos a esperar que se instale y se va a abrir solo. Acá se crea automáticamente el escritorio. Pero se abre solo. Bien. ¿Qué nos dice en este caso? Dice que no hay un teléfono vinculado. Entonces lo que vamos a hacer es ir al teléfono celular. En este caso voy a utilizar un iPhone 6. Eh, entrar en la App Store y descargar la aplicación. Voy a estar grabando la pantalla del celular y se la voy a pasar. Metemos en App Store. Y colocamos Idiom Idiom Webcam Como pueden ver Aparece Si no me equivoco Como opinión la opción como primera opción Obviamente yo ya lo tengo instalado Así que vamos a abrir directamente La app. Una vez que está instalada En el celular Se va a conectar directamente Con el software En la PC Pueden ver Se conectó automáticamente No sé si está borrosa Porque está O oh. En este caso En este caso Como pueden ver Ya está instalada la aplicación No hay que hacer más nada Pueden usar la cámara trasera O la cámara frontal Como la cámara trasera Del iPhone Es un poco mejor Utilizo esa Vamos a colocarlo De esta manera Pueden ver que tiene Una muy buena calidad Todo depende también de la luz y ilumina iluminación me acerco más al foco ¿sí? y acá dentro del software eh, acá lo que puedo hacer es utilizar yo justamente acá tengo un trípode que vino con la cámara webcam y ¿sí? con la Logitech que C922 la tengo colocada arriba del monitor entonces me quedó el trípode libre y este adaptador que venía con un soporte para celular con el palo selfie básicamente entonces logré adaptarlo es lo que puedo hacer es simplemente adaptarlo como pueden ver, y colocar el celular aquí para que quede fija ahora como pueden ver no sé si se está viendo esto entonces como, como pueden ver lo que dice adapté justamente el trípode de la cámara webcam con un soporte de un palo selfie de esta manera pueden ver que yo ahora voy a instalar ¿Sí? Eh, signo más en OBS, voy a capturar dispositivo de captura de video. Le ponemos, por ejemplo, <coughs> como pueden ver, voy a capturar, no va a ser la C922, va a ser eh, Irium. Irium Cam, podemos identificarlo de esta manera. Le damos OK, estamos, y aquí buscamos Irium Webcam. ¿Sí? Y lo activamos y le damos que sí Y acá podemos colocar donde queramos Por ejemplo, vamos a hacer una cosa Vamos a tapar mi cámara Vamos a quitar mi cámara Vamos a dejar solamente la del de celular Vamos ahí Y lo que podemos hacer es Directamente acomodar el teléfono Donde más nos convenga En este caso lo voy a acomodar acá Para que ustedes vean que Simplemente ya está instalado Ahora, ¿Querés mejorar un poquito la calidad? No hay problema Me tuve que poner la campera Porque la verdad que empezó a hacer frío Así que bueno, unos pequeños parámetros Para eh, ver que se vea de la mejor manera posible la cámara Por más que sea de celular Lo primero que vamos a ver es el formato Vas a ir a la aplicación de irium webcam tenemos la parte del menú donde vamos a elegir el formato el formato lo podemos dejar automático para que la aplicación elija eh, la mejor pero si ves que tenés inconvenientes que el frame de la cámara se queda congelado o que el video cuando vos estás este, en movimiento eh, no es fluido podés bajar la calidad del, del vídeo ¿no? en este caso la cámara tiene hasta 4k obviamente si vos pones en 4k se va a empezar a ver todo trabado porque también depende de tu computadora lo mejor es entre 1280 y 720 o 960 por 540 que vas a tener una calidad óptima y la verdad que se va a ver fluido si tu pc lo soporta puedes ir subiendo y probándolo 1280 o 1920 vas a ver que en 1920 va a tener y se va a activar el autofoco en este caso porque ya necesita mucha más CPU y, y bueno obtiene todos los recursos de la, de la pc como pueden ver se ve espectacular pero podemos lograr que se vea aún mejor voy a sacar una de las pantallas porque ya verse doble es como que es mucho vamos a estirar un poquito la pantalla espero que esté grabando esto Sí. como pueden ver mi pc le cuesta un poco el 1920 el entonces como que se empieza a ver trabajo entonces me parece que voy a bajarlo porque tengo una pc de pocos recursos eh, 1280 x 720 me parece que es una buena opción y ahí está el autofoco lo que sucede también es que como estoy grabando este vídeo eh, la pc está trabajando a un 100% ¿no? así que bueno eh, perdón por ciertos detalles les decía para continuar vamos a intentar mejorar esta calidad de imagen como pueden ver mi test es muy morena y la cámara, antes de configurar los filtros, lo que hay que hacer también es, no se olviden de, a ver, vamos a ver si se ve. Acá en la parte de la cámara IRIUM, que en este caso es el celular, recuerden clic derecho, propiedades, y coloquen configurar video, perdón, y coloquen aquí donde dice tipo de resolución, va a aparecer predeterminado. Pero ustedes tienen que colocar personalizado, de esta manera deben colocar lo mismo, deben colocar lo mismo que colocaron en la aplicación de IRIUM. Si acá dice 1920, aquí deben colocar la misma configuración. 1920 x 1080. De esta manera van a estar vinculado el teléfono con el OBS en la misma eh, en los mismos BPS y van a andar super fluido. El resto, si quieren modificar e ir probando háganlo. Yo por lo general les recomiendo que dejen todo por defecto para que no haya inconvenientes con el OBS. De esta manera, si su PC tiene el hardware con dientes que puede correr el programa y la cámara a 1920 perfecto. Si no, vayan bajándolo como ya se le dije en el video. Ahora le vamos a aceptar. Lo que yo le decía que queremos mejorar esta calidad de imagen como pueden ver es muy oscuro. Tengo un área de luz tengo la luz del, del techo, obviamente en la luz común, la habitación pero la quiero mejorar ¿qué voy a hacer? voy a colocar un filtro aquí vamos a colocar en la parte de filtros de efecto signo más lo primero es una corrección de color vamos a colocar un poquito menos de saturación como pueden ver la intensidad de saturación es el color los colores van a ser más vibrantes en este caso vamos a bajarlo ¿sí? para quitar un poco de saturación y subimos un poquito de contraste muy poquito, un 0.12 vamos a agregarle también un filtro de color que va a ayudar muchísimo en este caso en el filtro de color pueden subirle un poco la luz pueden ver que se ve medio como opaco depende de lo que quieran lograr ustedes, pero acá lo mejor es el contraste, el contraste es subirlo un poco de esta manera, como pueden ver cambia muchísimo todo esto, pero en vez, a veces uno empieza a tocar y, y a colocarle filtros y no, no encuentra eh, realmente lo que necesita, no encuentra realmente, no estaba viendo la cámara, no encuentra realmente el parámetro que necesita, entonces hay mucha gente que creó y tiene creado LUT, ¿qué son los LUT? son justamente filtros con parámetros predeterminados automáticos, obviamente lo único que hay que hacer es descargar un archivo en su computadora e instalarlo en el OBS, es un plugin es, un, es una carpeta normal sin ningún tipo de problema. En la descripción de este video yo les voy a dejar cuatro o cinco loots totalmente estándar, pero los loots que realmente van a valer la pena van a estar en mi Discord en la sección descarga free. Van a ingresar al Discord, van a van a obtener un rol y ahí se les va a habilitar las descargas free. Van a tener un montón de descargas, desde overlay, eh, marcos para cámara y en este caso unos tres loots que van a ser épicos para que su cámara se vea totalmente diferente al resto. Bien, ¿cómo aplican un loot? Y no más, aplicar loot en la primera opción, aceptar, examinar y van a buscar la carpeta que descargar. En este caso, acá están los que son oh, estándar, por así decirlo. Le damos black and white. Van a ver que cambia, que va a ser un blanco-negro típico. También tienen la posibilidad de subir la intensidad de este loot. Volvemos a examinar y podemos colocar. Eh, por ejemplo, este tiene una muy buena calidad. Lo que va a cambiar es tipo de color. Yo lo puedo bajar. La intensidad de este loot. ¿no? La aplicación. Y también le puedo agregar lo que ya estaba antes: la corrección de color y el filtro de color. Ven que cambia totalmente. Ahora los LUT lo que tienen es que son automáticos. Vos pones el loot, no de mover más nada, como pueden ver, solamente es más o menos. Eso es lo que tiene bueno, es un montón de loot, tanto en internet como en diferentes páginas web que te los regalan, son estándar. Hay gente que hace loot con Photoshop, pero bueno, eso es otro video. Bien, como te dije, te dejo en la descripción estándar y los tres luz que son especialmente originales van a estar en mi video. lo que me queda, lo que me resta es simplemente agradecer a todo el mundo que se suscribió, a todo el mundo que dejó un like. La verdad que me ayudan muchísimo. Y a todos los que están comentando en mis vídeos, no saben lo que me están ayudando. YouTube recomienda mucho más los vídeos cuando hay comentarios e interacción y la verdad que les agradezco muchísimo a todos espero este año poder llegar a los mil suscriptores estamos en 760 la verdad que venimos súper bien sin más me despido no los molesto más espero que este vídeo les haya gustado nos vemos